Hola, mis queridos estudiantes, soy María T. Macías y en este video vamos a hacer un ejercicio práctico del tema de depreciaciones. Es importante que primero se vean el video donde está la teoría que les pongo acá en uno de los lados del video y luego sí empecemos a trabajar el ejercicio práctico, ya teniendo claro cada uno de los componentes de la depreciación y en cada uno de los métodos. Tenemos este ejercicio, el archivo se los dejo aquí para descargar desde los comentarios del video. Nos hablan de una empresa que presenta el siguiente, el estado de resultados que nos anexan aquí al ladito. Miren que aquí lo tenemos. Y nos dicen que ha comprado un elemento de propiedad planta y equipo en las siguientes condiciones para poder dar inicio a sus operaciones. Vamos a ir sacando de esta información todos los componentes de la depreciación vayamos completando los datos que requerimos. Entonces el primer componente de la depreciación es la vida útil. Eh, la información nos dice que lo que se compró fue una máquina, por ende una máquina se deprecia 10 años. Luego viene el tema del costo del activo, pero el costo del activo no es el precio de adquisición, sino también los costos atribuibles a la ubicación del activo, la estimación inicial de desmantelamiento. Entonces miremos cada caso. Nos dicen que el precio de la máquina vale 100 millones, pero logró un descuento del 20%. El 20 100 millones menos el 20% serían 80 millones lo que realmente se pagó por la máquina como precio. Los costos de importación, cumplimientos legales, intermediación, aranceles de importación en Colombia. Nos dicen acá que costaron 15 millones de pesos. O sea que el costo de adquisición son realmente 95 millones. Luego, nos dicen que la máquina llega a la fábrica, pero que no, las, no la podemos conectar, pues las paticas del enchufe son redondas y la corriente es de 220, pero que en Colombia las paticas son planas y la corriente es de 110. Así que necesitamos contratar un electricista que nos ayudará a adecuar la planta de producción y que nos cobró 200 mil pesos. Adicionalmente, el fabricante recomienda un mesón en cemento para ubicar la máquina a una altura de 50 centímetros sobre el suelo. Así que había que contratar un albañil que lo fabrique y unos materiales y que el costo total son 300 mil pesos. Nos dicen también que hicieron todo el montaje y le entregaron al operario la máquina ya instalada. Pero el operario nos dice que el manual está en alemán, que él no entiende el idioma y que necesita ayuda. Así que tenemos que contratar un servicio de asesoría en español que nos ofrece la empresa que nos vendió la máquina y que el costo equivale a 2 millones de pesos. Nos dicen que con ese costo se encargarán de instruir al operario sobre la manipulación inicial del activo y de comprobar de que el activo funcione adecuadamente. Y entonces ahí tenemos todos los costos atribuibles a la ubicación del activo en 2 millones y medio. Luego viene... Que el electricista y el albañil informan que volver a dejar la planta de producción en las condiciones iniciales sin el toma eléctrico redondo y a corriente de 110, costaría 200 mil pesos. Y nos entregan una cotización al respecto. Este pedacito del ejercicio lo había dejado en amarillo. ¿Por qué? Porque si usted está en Colombia, pues no lo pone. Porque la ley 18.19 de Colombia, que rige al respecto, nos dice que el costo de desmantelamiento no debe ser tenido en cuenta porque la dirección de impuestos no nos permite utilizarlo como parte del costo del activo. Si usted está en otro país, pues entonces sí lo registra porque la norma internacional de información financiera informa que el costo del activo tiene en cuenta esa estimación inicial del desmantelamiento Así que como estoy en Colombia voy a sumar esto dejando esa estimación de desmantelamiento en cero y de pronto la voy a poner aquí en rojo para que no se les olvide porque no la estoy colocando. Luego dice, ¿cuál es el valor a registrar por depreciación en cada uno de los 10 años proyectados? si utiliza cada uno de los métodos de depreciación permitidos por NIF y su valor residual es del 10%. Entonces el valor residual es el 10% ¿de qué? del costo del activo. Entonces tomamos los 97 millones y medio que nos costó el activo y lo multiplicamos por ese 10% que es el valor residual o lo que esperamos recuperar en el futuro. Con esto ya podemos calcular el importe depreciable. Recuerden que el importe depreciable no es más que el costo del activo menos el valor residual. Y nos dice que son 87.750.000 pesos de importe depreciable. Ya con este da dato vamos a ir a hacer la aplicación en cada uno de los métodos de depreciación vamos primero con línea recta voy a copiar y pegar ¿aquí para qué? para poder calcular el escudo fiscal, entonces primero voy a dejar la depreciación en cero y estos son los impuestos que tenemos que pagar en el siguiente estado de resultados tomaríamos entonces igual vamos acá al importe depreciable lo dividimos entre la vida útil que son 10 años, le damos enter y entonces en cada año vamos a registrar 8.775.000 entonces no es escudo fiscal, que es la cantidad de dinero que dejamos de pagarle al gobierno por el hecho de registrar la depreciación, en este caso sería pagaríamos 3.611.000 en impuestos en el año 1, le restamos los 803 que pagamos ahora tras el registro de la depreciación y nos dice que nos vamos a ahorrar en cada año 2.808.000 pesos en impuestos. En total serían 28.800.000 y ese es nuestro escudo fiscal por depreciación, el dinero que me ahorro por el hecho de registrar la depreciación vamos a la depreciación decreciente, volvemos a hacer lo mismo, copiamos y pegamos, en este caso voy a necesitar los años que me faltan por depreciar en cada periodo, que recuerden que en el año 1 me faltan 10 años, en el año 2 me faltan 9, así sucesivamente de modo tal que en el año 10 me va a faltar solamente un año por depreciar y el otro dato es la suma de dígitos, que lo podemos calcular como igual la suma de estos valores recuerden que es lo mismo sumar 1 uno, uno más 2 más 3 que 10 más 9 más 8 más 7, mientras sean los mismos números no se altera el resultado y entonces, en el año 1 nos faltarían 10 años por depreciar, lo dividimos eso entre la suma de los dígitos por supuesto esa suma de dígitos lo fijamos con comand o fnf F4, o F4 nomás, y lo multiplicamos por el importe depreciable que son los 87.750. Ese importe depreciable también lo vamos a fijar con comandé. O F4 y luego mandamos a la derecha la información y miren que ahí registramos esta depreciación. El escudo fiscal que registramos en cada caso es igual a aquí pagábamos 3.600.000 terminamos pagando cero impuestos, o sea que nos ahorramos completamente los 3.600. y así sucesivamente. ¿Qué es lo normal en este método? Que al principio tengamos el mayor escudo y luego vaya disminuyendo. ¿Por qué no tenemos un mayor escudo aquí? Porque la utilidad de impuesto se hizo negativa y esa es una de las condiciones importantes para saber cuál es el método que más nos conviene en cada caso resulta que si nuestras utilidades se hacen negativas pues entonces vamos a perder un potencial de depreciación listo entonces miren que aquí tenemos 3611 11 y luego 4 me explico mejor, supongamos que fueran 40.000 unidades y no 29.551, las del primer año. Entonces miren que con 40.000 unidades, si sí, nuestra utilidad antes de impuestos es positiva en todo momento y entonces nuestro escudo fiscal es decreciente, empieza con 5.105.000 y va disminuyendo en el tiempo. Pues claro, si sumamos este total, nos dice que el escudo fiscal o el ahorro, lo que le dejamos de pagar en impuestos al gobierno, son 28 millones 80 mil. El total del potencial. Volvamos al inicial, que eran 29.551, 29.551. Y miren que ya no son 28 millones 028 como en línea recta. Miren que aquí, si sumamos, son 28 millones 80 mil pesos lo que me ahorro. En este no. En este cae a 26. Si vendo más hasta que la utilidad antes de impuestos sea positiva, ahí sí capturo todo el escudo fiscal. ¿Qué nos dice esto? Que el modelo decreciente es muy bueno para empresas estables que ya tienen unas utilidades positivas ganadas. De modo tal que puedo capturar el total del escudo fiscal en ella. En cambio, en línea recta, pues siempre voy a pagar lo mismo. En este caso, esta empresa que al registrar todo el potencial de depreciación del modelo decreciente, la utilidad se vuelve negativa, pues entonces nos convendría más un modelo de línea recta que nos ayuda a tener a favor todo el escudo fiscal, a no ser pues que eh, la inversión que vayamos a hacer aquí con este dinero sea muy buena y nos ayude a compensar el escudo fiscal que hemos perdido por el hecho de registrar este método. Miremos el tercer método, que es el método de las unidades de producción. Vamos a hacer lo mismo. Entonces, en este caso, método de unidades de producción, tenemos que calcular primero cada unidad producida en cuanto nos deprecia la máquina. Vamos a tomar en presentación el importe depreciable, ¿sí? el dinero que voy a depreciar, y lo divido en todas las unidades que la empresa produce a lo largo de su vida útil. Eso significa que cada unidad producida nos va a depreciar la máquina en 146 pesos. Como cada unidad producida nos deprecia la máquina en esos 146, pues vamos a tomar esas unidades vendidas, si corresponden en efecto directamente a la producción, y lo vamos a multiplicar por cada unidad producida, o lo que nos deprecia la máquina cada unidad producida. Lo mandamos a la derecha y listo. Ahí tenemos nuestra depreciación. ¿Cómo queda nuestro escudo fiscal en este caso? vamos a tomar entonces los impuestos que pagábamos aquí le vamos a restar los que pagamos aquí nos dice que el escudo fiscal es de un millón y miren que el escudo fiscal se va aprovechando más hacia la derecha cuando vamos vendiendo más unidades este método de depreciación miren que al final son también 28 millones 80 mil porque coinciden porque las unidades vendidas en total a lo largo de los 10 años son coincidentemente 600 mil pero si tuviésemos unas unidades vendidas menores, pues habríamos guardado potencial de depreciación a futuro. ¿En qué momento nos sirve este método? Cuando tenemos una empresa nueva que apenas está entrando al mercado, que muy seguramente sus primeros resultados son completamente negativos y con un utilidad antes de impuestos negativos pues ya sabemos que no pagamos impuesto de renta. Por ende, esas unidades que sean muy chiquitas nos deprecian la máquina muy poquito. Supongamos, por ejemplo, que vendimos aquí solo 50 unidades. En este caso, miren que la utilidad es negativa, igual nuestro impuesto ya estaba en cero, entonces no nos perjudica tanto. Y hemos guardado todo el potencial de depreciación para cuando tengamos utilidades positivas. En resumen, modelo decreciente ideal para empresas estables con utilidades antes de impuestos positivas aún después de registrar nuestra depreciación de modo tal que logremos capturar todo el potencial de escudo fiscal y tener más dinero hoy para invertir y generar rendimientos a favor modelo unidades de producción ideal para empresas nuevas cuyas utilidades lo normal es que sean negativas en los primeros años de funcionamiento y lo que nos ayuda a este modelo es a guardar nuestro potencial de, de, de generación escudo fiscal por depreciación para los momentos en los que la empresa genere utilidades a favor. Y el modelo de línea recta está en un punto intermedio, una empresa que de pronto ya tiene utilidades positivas, pero que si registramos un modelo decreciente nos da una utilidad de impuestos negativas y empezamos a perder potencial de depreciación.